Tema del día, la misteriosa desaparición de un joven de 29 años y la desesperación de toda su familia y de todos sus allegados que él lo manifestaron este día martes. Totalmente, recordemos que este joven de 29 años, estamos hablando de Juan Manuel Martínez, fue uno de los acusados de cometer un ataque en patota a la salida de una fiesta. Este hecho hace, eh, hace un año atrás que se, claro. que se sucedió y estas imágenes fueron muy virales y muy polémicas, ¿no? Uh -huh. Justamente, bueno, uno de ellos era... Eh, ...Juan Manuel Martínez, quien está acusado justamente de cometer este ataque... Bien, hay ...pero ahora está en calidad de víctima. Exactamente, que no necesariamente son hechos que están relacionados entre sí. sí... ...sí hay que decir que la familia está pidiendo por la aparición de este chico... ...que no da señales desde el miércoles y con quien no se pueden comunicar... ...a través de su teléfono celular, les da apagado desde aquel día... Uh -huh. ...y la última persona en verlo con vida, como te lo contábamos en títulos... ...es un amigo, sí. alguien que dice haberlo llevado a la puerta de un barrio... Luján, pero que según fuentes de la investigación habría tenido ya algunas que otras contradicciones en lo que ha declarado. Claro, porque esta sería la única y la última persona que lo vio a Juan Manuel el barrio que hace mención este amigo es el barrio Juan Pablo uh -huh. que como decías muy bien está ubicado allí en el departamento de Luján de Cuyo y ese es el último dato certero que hay ¿no? sobre su claro. paradero y desde entonces bueno lo que decías, su teléfono celular se encuentra apagado ¿Qué es lo que están viendo ustedes en pantalla en este momento? Bueno, los familiares realizaron justamente la denuncia a la oficina, ¿sí? en la oficina fiscal número 11, y bueno, comenzó esta investigación. Y este lunes lo que se realizó fue un rastrillaje con perros adiestrados que arrojó resultados negativos. ¿Escuchamos a la familia? Sí. ¿Qué saben de lo último? Nada, nada. ¿Qué el que el amigo de lo dejó en el, afuera del barrio Pablo II. Juan Pablo II y más o menos a la una de la madrugada, ya partiendo del día miércoles, y nunca llegó a la casa de la chica donde tenía que ir, en ningún momento, llegaron los, ayer fuimos con los perros a rastrillar. Y no había nada, como que no lo habían dejado ahí o no sé, no entiendo. Pero yo necesito que aparezca mi hijo porque su, pa, su, su niño lo necesita. Señora, eh, ¿su hijo eh, tenía problemas con alguien? No, nada. no, no. Es un chico muy bueno. To, en el barrio lo quieren todos, eh, lo quieren muchísimo, ¿no? Si esta tarde van a hacer una manifestación a las 5 de la tarde, ahí en frente al feriagro apoyándolo porque es un chico muy bueno, Encima, ¿cómo se llama? Es, a, es mecánico. Ese día martes, antes que se, antes que se fuera con Richard, estaba arreglando una moto a la vuelta de mi casa, que el señor dice que tardó dos horas y, ¿cómo se llama? Él también va a estar a la tarde allá en la manifestación para apoyarnos. ¿Y este amigo que, con el que salió Richard, qué les ha dicho? ¿Lo ¿Que, contactar? ¿Que lo dejó ahí y, na y nada más, es lo único. La policía le ha preguntado, lo ha interrogado y lo único que sabe decir que lo dejó ahí. ¿Su hijo salió con teléfono, con algo que llevaba encima? Llevaba el, el teléfono, sí se lo llevó y iba de bermudita, una bermudita blanca de jean y remera gris, las zapatillas nuevas, negras. Bien, vos sos la hermana, muy buenos días. ¿Tu nombre? Martínez Malena. Comentame, eh, ¿no escribió nunca más tu hermano desde la última vez que lo vieron? No, él estuvo escribiéndose con mi novio el martes, al, el último audio de él fue a las 10 y 49. Mi novio le respondió a las once y cuarto y a él le llegó y lo escuchó el audio a las 12 y 44, pero nunca respondió. ¿Y qué fue lo que, lo que le dijo en ese chat? No, nosotros nos estábamos tatuando y le mandamos fotos, estábamos hablando de eso nomás. Nunca le preguntamos dónde estaba ni nada de eso. ¿Los toma por sorpresa esto que ha pasado? ¿Nunca había desaparecido en otra ocasión? ¿Nada tu hermano? No, nunca. Y él siempre que salía nos avisaba. A mi hermano, más que nada, le estaba escribiendo cada rato dónde estaba y cosas así, pero ahora no. ¿Qué edad tiene? Juan Manuel tiene 29 años. 29, se dedicaba a la mecánica, amigos en el barrio. Sí. ¿Qué barrio estamos hablando para que los mendocinos se entiendan? En el barrio Jardines de Brance, acá en Pedriel. La comunidad, bueno, lo está buscando. ¿Esta tarde a qué hora se reúnen? A las 5 de la tarde en el feriado del acceso. ¿Él tenía hijos? ¿Tiene hijos? Sí, tiene un nene de 5 años, años que lo está esperando. ¿No saben qué le puede haber pasado? No sabemos. No es de, hacer, o sea, de irse, nada de eso.